Hola, qué tal amigos y bienvenidos a la información de las últimas horas más importantes. ¿Cuál fue la explicación que han dado los expertos sobre el anuncio que dio la Federación sobre su disposición de apagar todos los satélites del de multimillonario Elon Musk de Starlink? Ya les tengo todos los detalles. Alta tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur Nuevas maniobras de Pyongyang y Corea del Sur Podrían dar paso a un nuevo frente de batalla Analizamos este tema Afirmamos una vez más la solidez de la alianza militar Entre la República de Corea y Estados Unidos Y la fuerza de la postura de defensa combinada ¿Qué pasa con los trenes misteriosos que van desde Corea del Norte a Rusia? Ya les tengo todos los detalles al respecto Nueva advertencia del norte al envío de misiles desde el país persa al ejército ruso en Ucrania Ex asesor del de expresidente Trump afirmó que cree que el norte podría utilizar fuerzas militares en el conflicto ruso-ucraniano Lo que está pasando actualmente es el calentamiento, dicen expertos de la defensa, lo que viene es más grande Serbia se sacude de la hipocresía mundial, lanza dardos a Occidente los invito al contexto de la noticia. Muchas gracias por su audiencia. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. Recientemente Rusia ha dado a conocer que tiene toda la disposición de apagar los satélites de Starlink porque dicen que a través de ellos estarían ayudando al ejército de Ucrania pero llama la atención en la forma en la que presuntamente lo haría Moscú. Presten oído a esta información del diario Avia.pro que dice que la desactivación no requeriría el uso de armas o medios de guerra electrónica, sino que aquí se habla de minimizar un escalamiento del conflicto según lo que están diciendo expertos rusos y que están analizando desactivar los satélites de Elon Musk a través de un software o por sobrecarga que lo ha dicho es el docente que pertenece al departamento de supercomputadores e informática de una universidad nacional de Samara Andrei Sukov. dijo en realidad no hay necesidad de trabajar con satélites debido a la presencia de vulnerabilidades en el centro de control en tierra de los Starlink basta con deshabilitar los sistemas y dado que el centro no tiene autonomía no es difícil conectarse a ellos, esta es nuestra pequeña advertencia de que la tecnología para contrarrestar este sistema ya existe, dijo Andrei Sukov y dijo que evitar que se descontrole y se salga eh, de las manos el conflicto es una de las razones por las cuales lo harían de esta forma. Recordemos que no hace mucho Estados Unidos le advirtió al Kremlin en el sentido de que si hay alguna acción en contra de la infraestructura del multimillonario estaría sujetas a represalias por parte de Occidente. ¿Qué está pasando entre Corea del Norte y Corea del Sur? Estamos ante el riesgo inminente de que se produzca un nuevo frente de batalla entre estas dos naciones. Como ustedes ya conocen, desde hace varios días las cosas están que cambian de castaño oscuro y cualquier error de cálculo puede descontrolar la situación entre la península y su nación hermana. Aparte de los ejercicios combinados entre Estados Unidos y la República Popular de Corea del Sur, Corea del Norte ha respondido en las últimas horas con fuego de artillería y lanzamiento de misiles balísticos al mar de Japón, pero el despliegue informativo que hay en la últimas horas, es que al parecer Kim Jong-un quiere demostrar su poderío militar enviando a la frontera 180 aviones de combate y en respuesta a Corea del Sur hace pocas horas, Seúl ha enviado una serie de aeronaves a patrullar en la frontera, en acción a la maniobra militar de Pyongyang que se hace en medio de los ejercicios militares que hacen norte y Seúl en las fronteras de la península Pyongyang teme una acción combinada por parte del norte y Corea del Sur desde su ministerio de la defensa han dado la orden de patrullar a lo largo de las costas del este y oeste de la península, pero ojo porque desde Occidente se han pronunciado respecto a estas maniobras que Pyongyang está realizando y estas son las declaraciones que ha emitido el Pentágono Estados Unidos sigue totalmente comprometido con la defensa de la República de Corea y nuestro compromiso de disuasión extendida es firme y eso incluye una gama completa de capacidades de defensa nuclear no convencional y de misiles este panorama por supuesto desarrolla ciertas preocupaciones en todo el mundo y en especial en el continente asiático. Pero Corea del Norte también disparó cuatro misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar Amarillo el sábado, informó la agencia de noticias Yonhap, citando fuentes militares de Corea del Sur. Según la información, dice que los artefactos volaron 130 kilómetros a una altitud hasta de 20 kilómetros. Corea del Norte ha intensificado los lanzamientos de en medio del ejercicio militar Vigilant Storm, en el que participa Estados Unidos y Corea del Sur, inicialmente se esperaba que los simulacros terminaran el 4 de noviembre, pero las partes decidieron extenderlos hasta el 5 de noviembre, luego de los lanzamientos en represalia por parte de Corea del Norte el jueves. Estados Unidos, por su parte, ha dicho que movilizará este sábado un bombardero estratégico B-1B en el marco de los actuales ejercicios aéreos conjuntos con Corea del Sur, según ha declarado un funcionario del Ministerio de la Defensa surcoreano. Por su parte, el bombardero participaría en el ejercicio Vigilan Store, que estaban programados hasta el viernes, pero está previsto llevarse hasta el 5 de noviembre, indicó un funcionario del Departamento de la Defensa. Y escuchen este dato que es relevante En las últimas horas se ha conocido Y esto es un boom, Corea del Norte ha abierto La frontera para enviar A la federación trenes misteriosos Que tienen bien preocupado al norte Que han dicho desde el salón oval Que podrían responder a cargas de proyectiles Y a diferentes suministros De municiones con distintos calibres Según los expertos, Corea del Norte No abría la frontera desde la pandemia Y se desconoce realmente qué es lo que llevan Estos trenes, según las estimaciones del Kremlin, está en todo el derecho de recibir suministros para lo previsto del alargamiento del conflicto con los ucranianos en vista de todo el apoyo militar que está recibiendo Kiev por parte de la OTAN recordemos que hace poco Irán ya aceptó estar enviando los aviones no tripulados y misiles para el Ministerio de la Defensa de la o, por lo menos esa es la información que está entregando el portavoz del Departamento de la Defensa del Norte, John Kirby que ha dicho que la inteligencia de su país está segura que estos trenes que van rumbo a Rusia estarían cargados de suministros militares para el ejército y tropas rusas aun cuando estamos grabando el video no había respuesta está por parte de moscú sobre la información que están emitiendo desde el gobierno norteamericano y muchísima atención porque el diario avia.pro dice que el diario digital soja ha emitido la siguiente noticia que sería una respuesta a la utilización de misiles balísticos iraníes en ucrania ucrania recibiría según esta información misiles ataques de 300 kilómetros la OTAN estaría lista para transferir los misiles Atax MS con un alcance de 300 kilómetros, dice la nota de Soja. Esto en el contexto, pues, como lo decimos, de la aparición de los misiles tácticos persas que serían usados por parte del ejército eslavo en contra de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Soja informó que Estados Unidos tendría la intención de transferir de inmediato los misiles que tienen un alcance de 300 kilómetros a Ucrania. Y según este informe, que aún no ha proporcionado los Estados Unidos, estarían planeando el envío, pero no lo han hecho tratando de evitar el desencadenamiento de ataques con misiles con armas tácticas, según la información del Pentágono. Los periodistas de Avia.pro dicen que es poco probable que el suministro de los misiles tácticos attacks MS a Ucrania cambie seriamente la situación, pero esto llevará a un agravamiento del conflicto, incluida una confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Señores, Reino Unido sigue calentando las cosas con la Federación. Se han filtrado informaciones en donde eh, Gran Bretaña está metiendo el acelerador a fondo y al parecer estaría preparando nuevas acciones e incursiones con un ejército secreto a zonas controladas por el ejército eslavo adscritos a la Federación Rusa. ¿Quién lo dice? De y es un postal importante que emite noticias militares en donde dicen que las Fuerzas Especiales Británicas estarían preparando a las Fuerzas Armadas para los ataques en Crimea. Con unidades especiales de las Fuerzas Armadas Británicas estarían entrenando a un gran número de militares ucranianos para llevar a cabo actividades de sabotaje en el territorio de Crimea. Según The Grayson, el ejército de Zelensky estaría ya siendo entrenado para ir contra la infraestructura crítica en Crimea y es probable que el último ataque con drones en Sebastopol también hubiera sido el resultado de dicho entrenamiento por parte del ejército británico al ejército escrito a Zelensky de Grayson dicen que han recibido documentos secretos que detallan que los funcionarios de inteligencia militar británicos habrían firmado un plan, un acuerdo con Odessa en el servicio de seguridad de Ucrania para crear y entrenar un ejército partidista adscrito al ejército ucraniano pero en secretos, los planes incluyen la realización de operaciones de reconocimiento, sabotaje por parte del ejército secreto en Crimea en nombre de la SBU dijo el material publicado además según el contexto de las noticias están hablando que los eh, integrantes del ejército secreto trabajarían con vehículos marítimos no tripulados y que ya estarían en Ucrania lo que solamente aumentaría la probabilidad de más ataques en contra de la península de Crimea después del entrenamiento recibido en otros países lo cual pues... Esto tiende a la Federación a llevar a fortalecer las acciones en contra de lo que se planea por parte del Reino Unido y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Recordemos que el Reino Unido es señalado de estar detrás de las provocaciones en el Mar Báltico a las estructuras de Nord Stream 1 y 2, además de los sabotajes en Sebastopol y al puente de Kers en Crimea. Muchísima atención, vamos a avanzar con más información. En las últimas horas se ha conocido que un ex asesor de la Casa Blanca, en especial del presidente Donald Trump, eh, sostiene que Estados Unidos planea usar sus fuerzas armadas en Ucrania ha dicho el citado ex funcionario que desafortunadamente cree que se está realizando una provocación seria sobre el uso de las fuerzas del norte en el país de Zelensky y cree que es muy peligroso y creo que está mal dijo durante una entrevista a través de esta plataforma Yundin Freedom publicada este viernes el coordinador de comunicaciones estratégicas del de Consejo de Seguridad Nacional de Grasa Blanca John Kirby aseguró en junio durante una rueda de prensa que Washington no tiene planes de enviar tropas a Ucrania, pero si las acciones combativas allí se prolongan estarían planeándolo, el presidente Joe Biden fue claro sobre que no estarán nuestras tropas luchando en Ucrania, pero lo que va a hacer es seguir ayudando a Kiev a defenderse, subrayó el funcionario respondiendo a una pregunta de la posibilidad de que estalle un conflicto directo entre Rusia y Estados Unidos y en el caso de la prolongación de los combates. Por su parte, el general de la Brigada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Pat Ryder declaró este martes que el militar norteamericano estadounidense en servicio activo no solo está desplegado dentro de Ucrania, sino que está operando fuera de la embajada de los Estados Unidos en Kiev. A ser preguntado sobre si el actuar de las tropas del norte fuera en el territorio de la embajada debía interpretarse como una escalada, el alto oficial negó esta información. Y atención porque se ha conocido una publicación en la cual Stratcom dice que las capacidades nucleares de China están superando a las de Estados Unidos. Diarios de dicen que el barco se hunde lentamente este es un titular del de diario SNAO es RT. Estamos hablando de Charles Richard quien es el jefe del comando estratégico estadounidense Stratcom. Según la página web del departamento de la defensa ha dicho que el barco se hunde lentamente y ha dicho que las capacidades nucleares de China estarían superando a las del el país del de norte dice que Estados Unidos tiene que estar preparado para llevar a cabo la disuasión nuclear de China señaló Charles Richard, jefe del comando estratégico estadounidense Starcom de la página web del departamento de la defensa, evaluando nuestro nivel de disuasión contra China el barco se hunde lentamente, constató Richard está hundiéndose lentamente pero se hunde porque fundamentalmente ponen en marcha las capacidades de manera más rápida de lo que lo hacemos nosotros, explicó añadiendo que a corto plazo los planes operativos y preparación de los comandantes, así como la calidad de las fuerzas nucleares de Estados Unidos, no van a tener ninguna importancia porque Washington no tendrá lo suficiente. Richard calificó la crisis en Ucrania como un calentamiento y dijo que no es el conflicto más grande para Estados Unidos que debe estar preparado. El más grande está por llegar y para esto Estados Unidos tienen que hacer cambios rápidos, fundamentales en la forma en que enfocamos la defensa de la nación y subrayó que las capacidades submarinas serían la única ventaja asimétrica real, de la cual todavía no disponen contra los oponentes. No obstante, para mantener esa ventaja, Washington acelera el ritmo en materia de mantenimiento y construcción de los nuevos submarinos. Es lo que está diciendo este funcionario. Y bueno... Muchísima atención que en las últimas horas y con esto vamos a cerrar el video de hoy. El presidente de Serbia, estamos hablando de Alexander Vučić, emitió unas declaraciones en contra de los países occidentales en donde pues deja entrever que todo el mundo sabe quién fue el responsable del sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, pero dice que callan para no perjudicar los intereses de sus países. <tose> alquilado, al y millones para se señaló este jueves 3 de octubre el presidente serbio Alexander Vucic. el presidente Vladimir Putin declaró previamente que detrás de esto había alguien capaz de organizar técnicamente los sabotajes que ya ocurrieron a este tipo de nivel y fue pillado con las manos en la masa pero quedó impune el líder ruso también indicó que el incidente fue en beneficio para el norte que ahora puede suministrar recursos energéticos a los precios más altos para los países europeos Llegamos a la parte final, muchas gracias a ustedes por la audiencia, nos escuchamos en el próximo contenido, los invitamos a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y si son nuevos a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por la audiencia. Noticias de última hora.